Tu ¿no? ¿Qué tu casa, tu casa, no? llama? Venimos. Y yo. Vale. Shh, atendemos, por favor. Eh, Alguien ha llevado la contabilidad de los pasos. Alguien lleva los, los pasos. Nadie, nadie. ¿En total o, de, o le has quintado los...? Es que claro, yo creo que tiene que, que ser 4.000 y pico. 3.400, ¿no? Tiene que vale. ser casi 4.000. porque esta mañana te tenía 3.000 y pico, ya tengo 7.000 y pico. Vale, ronda 3.400, 4.000 pasos. A ver, profe. Profe, me faltan por aquí, Nadie, que no lo veo. 3.400, dicho. Sí, 3.400, te lo he dicho en el vídeo. 3.000 4.000. Eh, ¿Qué tal? ¿Ha salido lo planificado como lo quería y la intervención? A ver, yo voy a decir una cosa: ¿eh? no, ha salido, no ha salido tal y como se esperaba, porque es verdad que en una horita pues confuso. Vale, escuchamos. Pero es verdad que a mí me ha gustado mucho: me han puesto mucho empeño, han, han sido capaces de darle el componente motor que se necesita, de, han hecho Pascual 3.400 pasos. ¿no? Está en su plan, y, ¿eh? y bueno, la a intentar hacer lo mejor posible y reduciendo el número de trampas en cada fase, así que... Eso es. Ha ha un sí, un Una pregunta, si tuvieseis que volver a hacerlo, ¿qué mejor ahí? Mejoraríamos las yo, la por ejemplo, explicaciones. En la vale, tercera no. fase dejarlo todo más claro. Y marcaríamos, delimitaríamos más la zona. Lo, la la zona que pues pues esas es son las ideas de mejora que yo quiero que os quedéis con ellas. Vale, ¿Vale? pues nada, no muchas gracias. Gracias, vale, equipo.